...es así... Sí, ...ese servicio es muy bueno... ...porque la gente puede elegir... ...lo que le gusta al momento... ...y comerse al ...pero no tiene por qué ser lo mío... ...puede coger un entrecó... Sí, ...un chuletón... ¿no? ...o un pescado de otro compañero... ...que todo es tan bueno... ...en este mercado... ...este mercado tiene tiene arcos calidad... ...y buenos profesionales... ...por los cuatro costados... ...de cualquier rama... ...son profesionales... ...porque el que más y el que menos... ...el que no se ha criado aquí... ...aquí es sola barba... ...o sea que es que...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 ...y aquí estamos... ...y de todos colores... ...bueno, pues, o sea, aquí saludando a los amigos, colegas... ...¿por qué no te despides en japonés, eh? japonés a ver... ...oh, mataza. ...ya nos vemos hasta mañana... ...yo eh. niña bonita... ...muchas gracias, vamos a probar <risa> esos bojerones... ...si que sabes, sí que sabes, sí sabe, verdad, ah, eh... ...se un poquito como que están diciendo cómeme sí, sí. Hay muchísimos más, no creo que los comáis todos, de verdad. De nada, doy esta Enhorabuena.